El parkour para mí es un estilo de vida, porque el parkour eh, consiste en cruzar obstáculos de una manera eficaz, de un punto A a un punto B, entonces eso aplico eh, en mi vida cotidiana. Para aprender a amarte a ti mismo, a tu cuerpo, aunque nadie te lo diga, tú eres lo mejor de este mundo, Sé tú mismo. estoy ahí con la música simplemente soy yo mismo no existe nadie más y empezamos a disfrutar de nuestros pasos con no una ideología de querer ganar o competir sino con una idea de compartir gracias a dios tengo este lugar este grupo tan maravilloso donde yo ya estoy pudiendo sobresalir no solo yo sino varios manejar a la danza como un tipo de herramienta de construcción social. Siempre habla de un individuo y frente a todo lo que es lo social. A nosotros nos enriquece, nos fortalece, nos da alegría y es lo mismo que esperamos para nuestro público, que al lanzar ellos nos vean y sientan esa alegría, sientan esa riqueza, se vayan con un mensaje. Ellos sienten una, un profundo compromiso con la sociedad y todos los temas que trabajamos y que ellos proponen siempre vienen desde ahí.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 No soy muy elocuente, pero por eso me gusta la fotografía, porque es una forma de expresar lo que siento, lo que pienso, um, de forma más fácil para mí. La fotografía es todo lo que has vivido, has escuchado, oído. Tu forma de, de mostrar una fotografía va, es muy, muy distinta a las, de, las demás, porque expresa según tu forma de hacer la fotografía, no solo tomando una cámara y fotografiando algo. ...es según la forma de composición que tú le pones a la fotografía para hacer tuya. Intentamos hacer intervenciones significativas en el espacio urbano... Eh, ...a través de la interacción de la arquitectura, el urbanismo y las artes urbanas. La idea siempre es abarcar a la comunidad... ¿no? Que la que la comunidad forme parte. Queremos otorgarle una identidad al espacio con una identidad más urbana por los mismos artistas. El teatro te cuestiona, te hace pensar, te hace analizar, te, te mueve algo no más que enseñarte a cómo comportarte en, en esta sociedad. Es que estamos queriendo formar actores con mucho más compromiso y con mucha más tripa, con mucho más estómago, con muchas más vísceras al momento de encarar la escena.